Hola amigo amiga, soy César Ginech de Televisión, Felicidad Instantánea y hoy os traigo a Educando a tu Subconsciente digamos cómo actualizar tu mapa interno, cómo actualizar y mejorar tu mapa interno de lo que piensas acerca de ti mismo en cuatro puntos muy muy sencillos. Como bien sabes, la psicología positiva es esencial para cualquier cambio o transformación y es mucho más potente que el Prozac o que cualquier otro medicamento para aplacar depresiones. Si tú cambias, si tú te impones nuevas formas de pensar, te impones porque quieres, por supuesto, libre, de forma libre, cambia la neuroplasticidad de tu cerebro, con lo cual hay más felicidad. A mayor y diferente información es más divertido, es como los niños, se aprende más rápido. Entonces te voy a provocar un enfoque diferente, un enfoque distinto al que normalmente pudieras tener, independientemente de cuál sea el que tenías hasta este momento. El primer punto importante para realizar cambios que se queden permanentemente, con lo cual son transformaciones, es simplemente empieza a conocerte. Es decir, coge papel, bolígrafo, papel lápiz. Yo siempre prefiero que para trabajar en principio sea lápiz, porque siempre puedes reeditar, borrar, cambiar, poner, quitar. Y este, dos columnas, dos columnas sencillas en una A4. La primera, simplemente te vas a poner en frases cortas lo que piensas acerca de ti mismo. Soy un buen amigo, soy un buen padre, soy un buen hermano, soy un buen tío, soy un buen abuelo... Con frases cortas, no te quemes demasiado, tranquilo, frases cortas. Y en el lado de la derecha vas a poner una lista en la que vas a escribir los cambios que tú quieres que se queden, siendo ya transformaciones en tu vida. Sea lo que sea, puedes incluir incluso aspectos positivos de ti para reforzar esos posibles futuros. A corto, corto plazo, cambios que quieres transformar en ti. Por favor, no emitas ningún tipo de juicio hacia ti mismo, y mucho menos en la lista, en la lista de la derecha, ¿no? donde quieres realizar esos cambios. No ten no te juicios. Tienes perfecto derecho a pedir, perfecto derecho a transformar tu vida y perfecto derecho a ser independientemente de lo que te digan libre. Punto número dos. ¿Propicia el cambio? Es decir, vas a hacer cambios por unas cosas o por otras. Y por lo tanto, bueno, pues hay aspectos dentro de tu vida que se van a transformar por sí solos de forma totalmente colateral. Busca siempre partirte desde lo más sencillo, lo más práctico, lo más chiquitito. Porque cuando veas que puedes transformar cosas en tu vida desde lo más pequeño, lógicamente... Te vas a lanzar a cosas más grandes. Punto número 3. Obsérvate sin juzgar. Efectivamente, no juzgues ni a ti ni a los demás. Puedes poner matices sutiles que te identifiquen. No pasa nada. Puedes poner sentimientos, sensaciones en referente a lo que estás escribiendo. No pasa nada. Sin embargo, permítete, permítete el paso de juzgar a jugar. Esa es la idea. Y punto número 4. Pues simplemente disfruta de los cambios. Disfruta de los cambios que vayas realizando, de las acciones que vayas realizando y vayas modificando tu vida. ¿Qué es lo más importante que siempre suelo decir? Bueno, cuando tengas claro estos cuatro puntos, entonces ponte para mañana mismo, antes de 48 horas, ¿qué digo? 24 horas, una acción que te acerque hacia ese posible cambio que se convierta en transformación. Una acción pequeña, pero que te motive lo suficiente para luego tener otra y luego tener otra y luego tener otra y así realmente provocar cambios importantes en tu vida. De a poquito, como dicen eh, el refrán, ¿no? sin pausa, pero sin prisa. Y te aseguro, te aseguro que según vayas transformando tu mapa interno mental, tu consciente lo hará que también lo haga tu inconsciente. Y por tanto, irás regrabándote a ti mismo. Esa es toda la dinámica. Escúchalo dos veces para quedarte bien con los conceptos. Los cuatro puntos esenciales para actualizar tu mapa interno. Y después, realiza la dinámica. Punto por punto, como te acabo de decir. Espero que la disfrutes y, por cierto, que la compartas. Un abrazo y hasta la siguiente.